Bueno pues arrancamos entonces Diana, eh, muchísimas gracias por haberte ofrecido para participar en esta entrevista, este, este testimonio en donde vamos a hablar de, de tu ansiedad, me comentabas que te apetecía hablar de ello para toda la gente que nos escuche eh, uh -huh. y bueno me gustaría primero que me hables un poco de ti, dime cuántos años tienes, dónde vives y qué haces en la actualidad, en la vida. Eh, pues tengo 18 años y este y vivo en Villahermosa, Tabasco y este y pues ahorita me acabo de terminar mi prepa, pues estoy checando todas la inscripción para la universidad. Uh -huh. Y qué te gustaría estudiar o qué vas a estudiar? Pues, estudiar este, contaduría a ver, sí, uh -huh. pues, de administración de y todo eso. Estupendo, sí. en, en México, ¿verdad? Estás. Sí, sí. Genial, muy bien. Pues me decías que te apetecía hablarnos de, de un problema que tienes con la ansiedad. Hablan, háblame de cuándo comenzó esa, esa ansiedad pero en tu vida. Comenzó como el 29 o podría ser como el 25 de junio. Estaba yo en mi casa, pero tenía muchos problemas. Luego me habían dicho que un vecino enfrente estaba enfermo y ya el día siguiente amanecí con un dolor en el pecho. Y ya de ahí me empecé a preocupar y no podría no puedo ni salir ahorita porque a veces estoy entre mucha gente y me empieza a dar mucho miedo. Me empieza el, empieza el pánico, no sé, me pone de nervio, empiezo la falta de aire y así me pasa todos los días, no puedo salir mucho. Uh -huh. muy bien. ¿Los síntomas entonces que notas? ¿Cuáles son a nivel corporal? ¿Qué sintomatología notas? Yo, bueno, a mí regularmente todos los días siento como que algo en el pe aquí en la garganta como si tuviera aire o la tuviera seca, que eso siento que me cuesta respirar y este, en el pecho me siento palpitaciones, a veces puntada, a veces se me entume todo el cuerpo, el brazo y qué más le podría decir, este, a veces siempre amanezco con dolor de cabeza y ganas de vomitar y así me pasa todos los días, calambres, a veces siento que me pasa como corriente en la cara y todo eso y de hecho voy casi todos los días al médico para asegurarme que estoy bien y este pero siempre me dicen que no tengo nada que no tengo nada pero yo trato de estar tranquila pero llega un momento que estás bien y vuelves a lo mismo que te empiezan cosas en el corazón o sientes que te va a dar un infarto y ahí te vas a quedar uh -huh. y así me pasa todos los días todos los días es la falta de aire la falta de aire y la falta de aire así me pasa eso te sucedía antes también mm... Bueno, al principio que me comenzó la ansiedad, porque es la primera vez que estoy pasando esto, pues no, no me pasaba nada de eso. ¡Ay! Se pues, me cayó mi celular. Okay. Vale, ay, ay, perfecto, te sigo viendo, sí. Y, este, y, así me, y así empecé y ya fue el día que amanecí con el dolor del pecho. Yo pensé que me iba a morir o que me habían contagiado de esa cosa del coronavirus y por eso me, me empezó la, la ansiedad. Uh -huh. A nivel de pensamientos, ¿tienes alguna preocupación en concreto porque puedas tener algún tipo de enfermedad? ¿O ¿Qué es lo que piensas exactamente? Bueno, después de que me dijeran que no tenía coronavirus, cosas así, yo siento que tengo algún, algún problema en el corazón que por eso me da palpitaciones o que, o, o que me va a faltar o, me voy a, o me va, se me va a cerrar la garganta y ahí me voy a quedar. O sea, tienes aquí, miedo entonces a asfixiarte, entiendo, ¿no? O a... ¿Sí? sí. ¿Notas también dificultad para tragar? Porque estás hablando de la garganta. A veces me cuesta, como que me duele. A veces como que te duele la mandíbula y estás, y, masticas y sientes que ya no puedes tragar, o sea, ya no puedes comer. Y me da miedo a veces para hablar y dije, y si, ya, y si quiero hablar y ya no tengo voz, y así se me meten miles de ideas a la cabeza. Mm. Muy bien. Y eso decías que te sucede todos los días. ¿Hay algún día que estés mejor que otro? Sí, a veces sí. Ahorita, ahorita no siento ya la, mucho en la garganta. Dos días estuve así con la garganta. Ahorita ya no la siento tan, tan incómoda. Hmm. A veces me siento bien, bien y a veces me siento mal, definitivamente mal. Hmm. Y los días que estás mejor y peor, ¿con qué tiene que ver que estés mejor o peor? Es que, bueno... A veces me siento bien, por, bueno, es que lo que pasa es que yo tenía novio, pero eh, lo, me descontrolaba mucho sus celos. Y entonces por eso los días que yo estuve mal fue porque como era puro pelear, puro pelear, puro pelear, por eso yo me descontrolé. Y ya ahorita pues me he sentido un poquito mejor, no del 100%, pero sí un poquito mejor. Uh -huh. O sea, cuando en tu entorno no hay como elementos que te generen ansiedad o estrés, te relajas, ¿no? <risa> me relajo, sí. Vale, muy Pero bien hay que hacer los problemas y pues me vuelva a descontrolar uh -huh. y tienes la sensación de que esa ansiedad que sientes es eh, superior a la que pueda sentir otra gente de tu entorno tus amigos tus amigas mm, pues no, bueno no bueno no sabría decirle quiero decir eh, la gente que te rodea tiene el mismo nivel de ansiedad que tú mm, pues o les yo ¿Notas que se preocupan menos, a lo mejor, o que no, no tienen esos síntomas que tú tienes? Pues yo siento que se preocupan más. De hecho, estoy en un grupo que se llama Vivir Sin Ansiedad. Hay una muchacha de 16 años que me van a hacer todos los días porque dice que tiene cinco meses así y que siente que ya se va a morir o que ya se le va a cerrar la garganta, que ya no va a respirar. Y, y pues yo cuando estoy tranquila le digo, tranquilízate que no te va a pasar nada. Yo he visto que de ansiedad nadie se muere. Y, este, y siento que sí se la toma mucho mayor preocupación que yo, o sea, sí hay gente que está más preocupada que yo mm, sí. y los días que te encuentras mejor eh, ¿cuál, ¿cuál crees que es la razón de que te encuentres bien que te encuentres mejor o que te encuentres sin ansiedad? pues la razón a veces pues siento que porque no tengo muchas peleas o, o porque a veces estoy con mi mamá, empiezo a convivir con mi mamá y pues eso es lo que me tranquiliza, me genera, digamos, una paz de está bien, no está pasando nada y, y así, y así me pasa. Sí. ¿Se lo has dicho a tus padres que, que te notas así? Sí, sí se lo he dicho. ¿Y qué te han dicho ellos? Pues mi mamá, la verdad, se preocupa mucho. A veces ya llega el momento en que la preocupo demasiado y mi mamá está enferma, tiene diabetes. Y, este, y la enfermo ya se, que ya se pone a llorar porque a veces me, llega, me entra el pánico, me entra en pánico, que ya no puedo respirar, o que me voy a quedar? Ya me ha comprado un montón de, digamos, de, de té, gotas, pastillas y todo. Pero eh, en sí no quiere meterme tantas pastillas porque dice que eso me va a volver adicta a la pastilla, a la pastilla. O sea, saber que nada más me voy a poder controlar con la pastilla. Uh -huh. Muy bien. Y así, mi papá pues no se preocupa así, digamos así, solo me dice que estoy loca, que estoy loca, que estoy loca, que estoy loca. Sí, uh -huh. solamente okay. me dice ¿En, ¿En tu familia hay eh, problemas de ansiedad en tu entorno también, en tu entorno familiar? No, solamente yo. Uh -huh. Sí, yo no una. Uh -huh. Ok. Háblame de, de alguno de los días en donde hayas tenido ansiedad para, para ver exactamente qué es lo que sucedió desde que empiezan los síntomas. Una situación que tú recuerdes que se te venga ahora a la cabeza es decir, vale, pues este día pasó esto. Háblame de, de ese día en donde hayas tenido un nivel de ansiedad elevado para saber qué sucedió exactamente ese día. Pues creo que fue hace unos días, tiene como cuatro días, creo. Estaba yo acostada, me acuerdo, y... este. Y estaba en el Facebook pero estaba viendo noticias y luego vi que un video que mucha gente que muere y eso me, me empezó a descontrolar y sentí, pero creo que fue una noche, me sentí desmayar, simplemente desmayar y que ya no podía respirar y que ahí me iba a morir y ya de que ya no voy a respirar, es que me voy a quedar y me descontrolé horrible, yo quería salir de mi casa, o sea, para sentirme bien, yo sentía que no podía ni mover las piernas que no podía ni mover las piernas, que se me entumió todo el cuerpo y que se me había cerrado la garganta. Y fue horrible porque pensé, que Dios mío, ya me voy a morir aquí. Y empezó mi corazón a acelerarse horrible. Y este y eso fue lo que me pasó y desde ahí me quedé con un poquito ya de miedo y mi mamá este casi me trajo alcohol me hicieron té para que yo me pudiera controlar porque no me podía controlar porque dije no aquí me voy a quedar no me puedo mover no me puedo mover y uh -huh. todo eso me lo provocó la ansiedad porque como veo noticias a veces este eso me la me la provocó uh -huh. muy bien y eso en, fue el ataque pánico que en, tuve en esas situaciones ¿Qué es lo que piensas en cuanto a qué es lo peor que crees que te podría pasar cuando te sucede eso? Que me va a dar un infarto y que me voy a morir ahí. Mm -hmm. O sea, tienes sí. miedo a morir, ¿no? Cuando aparecen esos síntomas, la preocupación que tienes es a morir, ¿verdad? Es a morir, sí. Vale. Pero cuando te distraes en esas situaciones, ¿los síntomas bajan? Sí, cuando estoy muy distraída ya se me olvida lo de la garganta, el pecho el brazo porque a veces se me entume y me duele y este y se me olvida cuando soy súper distraída se me olvida ok pero si fuera un infarto realmente no bajaría la sensación no la sensación seguiría yendo cada vez más fuerte ¿Es sí, así? Eso, sí. entonces eso te hace pensar que realmente es ansiedad quizás lo que sientes no sí. y a pesar de saber que es ansiedad si por ejemplo esta noche o mañana sigues notando presión en el pecho palpitaciones aparece de nuevo el pensamiento de, de voy a tener un, un infarto, un ataque al corazón o algo así. Sí. Sí. ¿Y sí. Qué, es, qué es lo que te dices para relajarte? ¿Ah? ¿Qué es lo que pues te dices? Yo, para... ya me digo que no tengo nada, que estoy sana, que no me va a pasar nada, que aquí me voy a quedar. Permítame, dile una corita, voy que estoy en un video. Dile corita, voy. Este, ya me pongo de que no me va a pasar nada, tranquila, hay gente que igual lo está sufriendo y no te va a pasar nada, no te vas a morir. Uh -huh. Perfecto, sí, muy bien. Sí. Estupendo. Sí. Muy bien, pues Diana, no te quitamos entonces más tiempo, que veo ahí que también tienes, estás ocupada. Te agradezco muchísimo. ¿Sí? ¿Sí? Pues te decía, te agradezco muchísimo que hayas tomado la iniciativa para compartir este testimonio con, con todos, nos va a ayudar a conocer pues eh, cuáles son los síntomas que se tienen de ansiedad, cuáles son los miedos que, que se tienen, ¿no? que has compartido con nosotros. Y, y muchísimas gracias por hacerlo. Que tengas muy, muy buen día. Sí. Igualmente, gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós.